La leyenda de Dino Ram, primera parte ¿Qué hago aquí? Aquella es nuestra galaxia, la Vía Láctea Se acerca... algo... viene hacia aquí Ser un sueño, era muy real. Qué raro, ¿qué hace mi Dinodaga emitiendo destellos? Me pregunto qué está pasando. Hola, Naomi, hola, Doctor Abbott. Ah, oh, Kaito, llegas a tiempo de ver nuestra última adquisición. Lo descubrieron en las selvas de Centroamérica. Parece muy antiguo. Y lo es, son ideogramas olmecas, lo que implica que la inscripción se cinceló hace más de dos años. ¿Qué dice la inscripción, doctor? Creemos que dice aquí yace el espíritu que protege la tierra, Dino Ram. No parece un dinosaurio. Ese es el misterio. ¿Qué creen que significa? No lo sabremos con certeza mientras no averigüemos de dónde procede exactamente la talla. No sabe de dónde procede. Solo sabemos dónde la encontraron. ¿Ah? Era parte de un edificio, probablemente de algún templo. Esa esquina rota es el lugar por el que se desprendió de su ubicación. ¡Madre mía! ¡Si ya son las cinco! Tengo que cerrar el Dinoterium. Yo también tengo que irme. ¡Adiós! Adiós. Tal vez se acierta la leyenda. ¿Qué leyenda, Tirano? Habla de un animal llamado Dinoram que protegerá la Tierra en momentos de necesidad. ¿Como un dino caballero? Sí, pero más poderoso. Supuestamente, ese animal legendario puede controlar la Fuerza Vital. ¿En serio? ¿Dónde está el origen de esta actividad sísmica? No lo sé. Estoy tratando de determinar el lugar. Vaya, menudo terremoto. Y no se detiene. Recibo un gran movimiento sísmico en el campo de energía del Polo Sur. más leves en las cadenas montañosas de Centroamérica. Tanta actividad puede significar que va a haber una gran erupción de fuerza vital. Sí, pero ¿dónde? Probablemente en el Polo Sur. Aislado y remoto el lugar perfecto para que los dragosaurios intenten robar la fuerza vital Será mejor inspeccionar Energía Sé que hay que inspeccionar el Polo Sur, pero sucede algo muy extraño en Centroamérica. Precisamente en la zona en la que se halló la talla Olmeca. ¿Qué opinas, tirano? Podría guardar relación. Iré a inspeccionar. El resto exploraremos el Polo Sur. Me vendría muy bien tu ayuda a Kaito. Claro, llamé a Rina y le dije que nos íbamos. Estará a punto de llegar. Creo que no podemos esperar. Estad en guardia. Seguro que recibís la visita de los dragosaurios. Bien, vayámonos. ¡Allí está! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Ya estoy aquí! He llegado a punto. Tarde como siempre. ¿Y quién es ese tal Dino Ram? Según la leyenda, es parecido a un ave. No puede ser destruido y protege la fuerza vital. En ciertas culturas le llaman ave fénix. Parece demasiada coincidencia que se descubriera la losa casi al mismo tiempo que se producía la erupción de fuerza vital. No fue una coincidencia. ¿Entonces qué fue? Los hombres lo llaman de formas diferentes, como destino o algo, pero en realidad es simplemente una de las formas en que se expresa nuestro planeta cuando envía mensajes pidiéndonos ayuda. ¡Un momento! ¿Estás diciendo que la Tierra envía mensajes? Sí. Cuando la gente enferma por la contaminación de la atmósfera y del agua es un mensaje. Cuando nada puede crecer donde el calentamiento global ha producido sequías, también no es. Por desgracia, los humanos no prestan mucha atención. ¿Crees que Ramp es solamente una leyenda o que existe de verdad? Eso es lo que vamos a averiguar. Percibo que está a punto de empezar en la Tierra una gran erupción de fuerza vital. Sí, Evidencia. Ocurrirá en el polo sur de la Tierra, en un lugar llamado Antártida. ¡Perfecto! Prepara los batallones de dragosaurios y despierta a los dragocrones. No correremos riesgos. Atacaremos con todas nuestras fuerzas. ¡Un plan brillante como siempre, Evidencia! Bajo mi mando, nuestras fuerzas recogerán todas las gotas de fuerza vital. ¿Bajo tu mando? ¡Ja! ¡Ah! ¿Posas que a su eminencia que cambie sus planes? Naturalmente que no. ¿Qué pasa, Gigano? Hay también señales intensas de emanación de fuerza vital en un lugar de Centroamérica. ¿Y qué? ¿Obtendremos toda la fuerza que necesitamos del Polo Sur? ¡No me interesa la fuerza vital! Tirano va hacia Centroamérica sin nosotros, Dino Caballeros. Es la ocasión perfecta para acabar con él. ¿No has fracasado ya bastantes veces? ¡Silencio! Brrr. Tirano ha causado muchos problemas. Gigano, puedes llevar a cabo tu plan con una condición. ¿Y cuál va a ser evidencia? El éxito. Está excluida la posibilidad del fracaso. No vuelvas mientras Tirano no deje de existir. <risa> Vuestros deseos son órdenes. ¡Ja, <risa> ¿Es este el sitio? Parece un templo antiguo. Quiero que miréis dentro, pero estad alerta y tened mucho cuidado. ¡Descuida! Escuchad, utilizad las dinodagas para comunicaros conmigo si tenéis contratiempos. No te preocupes, estamos bien. ¡Vamos, Rina! <tose> <tose> <tose> Este es el lugar, sin duda. La losa procedía de ahí arriba. Si el mensaje inscrito en la losa es cierto. Dino Ramp estará esperándonos ahí dentro. No te separes de mí. Vale. ¡Qué asco! Lo único que aborrezco más que los dragosaurios son los fantasmas y las arañas. Y este sitio tiene ambas cosas. Ya hemos mirado y no hemos encontrado nada. De modo que salgamos, ¿vale? ¿Qué es eso? Nuestras dinodagas han reaccionado. Vaya. Si uno lo piensa, buscar un ave gigante en un templo antiguo es un poco absurdo, ¿no? Puedo seguir solo si quieres. ¿Eh? No dejes que te coja las arañas mientras sales. Me sacaré. ¡Es una especie de arena! Era una trampa. La activaste cuando intentaste coger la piedra. Va a ser más difícil de lo que pensé. Seguramente habrá trampas por todas partes. La pintura de Dino Ramp. es hermosa, ¿verdad? El ave de mi sueño era Dino Ramp. Derecha, izquierda o al frente. No lo sé. Todas las puertas parecen iguales. ¡Ah! ¿Qué construyó esto? ¡No quería que saliese nadie! ¿Y, y, y, ¿Qué hacemos ahora? Tranquila, encontraremos una salida, pero antes vamos a buscar a Dino Ram. ¿Tú crees que vamos a encontrarlo? Kaito, ni siquiera sabemos si es de verdad. Así es. Pero vamos a averiguarlo. Llevamos aquí tanto tiempo que todo empieza a parecer igual. Parece como si hubiéramos caminado kilómetros. Este sitio no parecía tan grande desde el exterior. Lo sé. ¿Eh? ¡Oh! ¡Alguien ha estado aquí! ¿Ah? No hay nadie más aquí. Estas son nuestras pisadas. No podemos rendirnos, tenemos que intentarlo. Rina, mira esto. En parte es igual que la talla que vimos en el Dinoterio. ¡Ah! ¡Eh! Aquí hay un pasadizo secreto. ¡Ah! antes que yo. ¡Te vas, ah. da ¡Quítate de encima! ¿Quieres? ¿Ah? ¡Tiene que ser Dino Ram. ¿Ah? No puede ser. A no ser que Dino Ram no haya salido aún del cascarón. ¿Qué? ¿Eh? El dragón gigano. ¡Joder del cristal oscuro! ¡Es mío, tirano! Lo veremos. ¡Vino tirano por los antepasados! ¡Espada de plata! ¡Vino caballero armado! ¡Vamos, gigano! Arrogante como siempre, voy a disfrutar con esto. Lo siento, gigante. Creo que no. Son escorpiones. Van a entrar. Taurina tiene que salir de ahí. No. no! Perdona que lo no salgo contigo más rápido Pero no tendré otra oportunidad de divertirme tanto ¿Qué pasa ahora? Algo está ocurriendo fuera ¡Eh, Tirano! ¡Tirano! ¿Qué pasa ahí? Déjame ¡Tirano, soy Rina! ¿Me oyes? Algo está ocurriendo ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Vamos! <Onionisation> ¡Me protegerá! ¡Dino poder! ¡Rita, vuelve a lanzar! ¡Voy corriendo! ¡Corre! El fuego no les afecta. ¿Qué hacemos ahora? Buscar una salida. ¡Mira! ¿Te importa que lo coja? ¡Fuerte, Rina! <tose> Y cinco millones de años no tengo ninguna intención de irme muy gracioso pero yo reiré el último estáis bien me, me duele la cabeza gracias por preguntar ¡Me ¿Ah? primero tus amigos y luego tú tienes los toques muy bien serás el primero Rina, ¡Tú! no ¡Tú! energía energía! Oh, ¡Pareces cansado, gino. es hora hora que que Ganado este asalto, pero regresaré. ¡Taitorina, Riga Gigano no está de demasiado buen humor. Lo has conseguido. ¿Ha desaparecido ya el dragón, Gigano? No es tan sencillo mirarse de equipos como él. Uh, uh, uh. Buena pinta. Las erupciones van a ser mayores de lo que pensábamos. Si aquella montaña entra en erupción y arroja fuerza vital, los dragosaurios aparecerán para zamparse. ¡Dragoclones! ¡Han vuelto! Oímos el rumor de que estaba acabándose la fuerza vital en la Tierra. ¿Oísteis mal? ¡Trago Tricera, poder, de no poder del cristal oscuro! ¡Y no estrago por los antepasados! ¡Trago Estrago, poder del cristal oscuro! ¡Y Drago Dáctil, poder del cristal oscuro! Quiero Tricera por los antepasados, la a de jade, Drago Elefas! poder del cristal oscuro. Quiero que era por los antepasados, quiero caballero armado. Quiero saber por los antepasados, quiero caballero armado. Quiero mamut por los antepasados, quiero brachio por los antepasados, el mancha del valor. Creo que nunca aprenderéis. Hagáis lo que hagáis, os detendremos. ¿Vosotros solos? ¡No lo creo! ¡Mirad! Nunca me he visto tantos. Y los caballeros van a caer. ¿Sabéis decir adiós? Estaría muy bien que Tirano apareciera en este momento. Creo que vamos a necesitar ayuda. Pronto, toda aquella deliciosa fuerza vital será vuestra evidencia. Deberías estar en la Tierra supervisando la operación. ¿Por qué estás aquí? Pensé que querríais estar en persona para ver el fin de la Tierra. ¿De ese modo podría tomarla directamente de la fuente. Otro plan brillante, evidencia. ¡Sí! ¡No! <risa> ¡Oh! La fuerza vital será mía. Continuará.